Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy voy a jugar Un juego de Sao Sao, creo que sí se llama Sao Creo que va a estar demasiado difícil, no o sé sea, por qué Y además no estoy acostumbrado a este mover Para mover esto Así que vamos Cuando estén en el juego volvemos Eh, ¿por qué estoy así? No me puedo mover No me puedo mover ¡Me Ayuda, no me puedo mover eh, Yo se lo leo Buen Hola y bienvenido Yo quiero jugar un juego Si tú pierdes, tú vas a hacer Removido Vas a estar en resto de tu vida en este cuarto Debes encontrar una llave para escapar antes de que el tiempo se acabe Tú tienes 60 segundos Nada más 5 llaves para 5 puertas El juego empieza Nada Me escapé Ahí se quedan pringados Esto va a estar re difícil Ahora, ¿por qué estoy aquí? No, yo no quiero estar enjaulado Ayuda No, manches me, he me veo muy bonito, pero te Ayúdenme, no quiero estar aquí, por favor, no quiero estar aquí encerrado, por favor Por favor ya, ya, ya quiero morir. A ver, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué les va? La cosa que está en tu cabeza está conectada a tu boca de arriba. Si el tiempo, tú vas a morir destruyendo. Uh, no manches, te va. 60 segundos, 60 segundos para escapar, sin, no vas a tener que pasar a través de una puerta a tu tiempo, es, eh, empieza ahora Ahí está, círculo círculos, tomo tomo soy el amo, soy el amo, salgo ya rápido, salte Porque estoy aquí, no sé si estoy aquí y estaba comprando leche en un supermercado De repente desaparezco aquí Ya libérate por favor, libérate Libérate Ya se liberaron nosotros, Corre, corre, corre. Corre, que no quiero morir ¡Suscríbete! Escapé, escapé Uf. Uf. No quiero morir por favor No quiero morir En enfrente hay una cosa que nada más tiene una escopeta de recarga el Ay, ya no sé qué es Uh. Escoge el botón Corre Ay, pero entonces Debo de apretar todo esto Pero, pero como voy a ver ¿Cuál es el botón correcto? Rojo uh. Ya. Creo que estoy a salvo ¿Quiero? No sé si sí o sí, si no, sí, no. Ya más estoy... no sé. ¿Nadie murió? Ah, ¿por ¿Qué suena tan raro? ¡Nadie murió! Ay, ahora por... Me tocó el centro, me tocó el centro A ver, ¿ahora qué? ¿Ahora qué quieres, tipo raro? Aquí tienes unos monos que es, están enfrente tuyo. Esto tu, representa tu vida y si él muere, tú mueres. Van est uno. Uh, Esto va a estar dificilísimo porque yo me toco en medio y estos están en las esquinas. Voy a tener mucha desventaja. Salva tu mono y vas a desbloquear la siguiente. Las llaves están en el final. Creo que es allá. Si tú las desbloqueas, tú vas a poder desactivar. Um, no, no sé qué dice bien. Mucha, muchas palabras. Ya cállate, ya, ya, quiero, ya, quiero, ya quiero, ir, quiero irme de aquí. Tu tiempo empieza ahora. Corre, perra, corre. Me pongo en medio. Es que soy un esquivador pro. Ya ya la agarré. No quiero morir, no quiero morir. Es muy poco tiempo. Yo sea, vindo dos veces. Por favor, que eso no lo logren. No sé si quieren vivir, si tienen a un amor. O algo. Pero yo no quiero morir. la llave no me diga no me diga no poner la llave no ya vale 24 adiós, amigo. Ya, yo ya estoy muerto adiós Que no me dejaba, no O tal vez sobrevivo Si sobrevivo, tal vez sobrevivo Tal vez sobrevivo Si sobrevivo, dejen su like por favor Ya, ya se la puse No, no, no, voy a morir, voy a morir Corre, no, no, no No, no No No oh. ah. No me morí Ya he vuelto hasta este punto, de verdad más difícil Ahora sí somos os... Ojalá que esta vez pueda vivir Y no morir Ay, esto va a ser difícil Por dios Por dios No quiero morir otra vez Y además, aquí este tipo, otra vez me tocó el rojo, el del medio porque siempre me toca en rojo, no mi color favorito. El mío es el amarillo. Y el azul y el morado. Ay, bueno. Ya, ya, ya, ya. Quiero empezar, ya. Ya sé todo lo que dices aquí. Ya, por favor, ya me mataste. Ya. Gracias, porque somos dos. Acaban de matar en la tercero. Así que corre. Corre, perra, corre. Esto no nos hace daño, así que podemos pasar así como así. Tengo ya una llave. A ver, a ver. Creo que si toca la sierra de la parte de arriba, si sí te hace daño. Es que no me deja. Ahí está. No me deja ponerlo. La otra llave. Paso por acá porque entonces no, ya el otro murió. Corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. corre. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. 49 segundos, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Corre, corre, corre. No tengo una. Tengo una. Ya está. Ahora sí corre bien. Corre que te quedan dos. Corre. 30 segundos, tal vez lo logro. Tal vez lo logro, no quiero morir otra vez. Uh, es un alivio. Aunque aún no gano no debo de abrir la bocota. Última llave, ya paró Ahora corre, perra, corre. Tengo miedo, ya estoy en la última fase, por favor, no quiero morir. No quiero morir, por favor, ya llevo mucho rato intentándole, por favor, ya no. Ya no, por favor. A ver, me voy a poner muy concentrado para que esa sierra no me mate. Ay, ay, ay, tengo miedo. Quiero vivir, no quiero morir. ¡No, no! ¡Voy a morir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡No! <tose> Bueno chicos, aquí termina el video, por favor dejen un gran like, suscríbanse si aún no lo están, activen la campanita para no perderse más videos de este tipo. Adiós.